Hola a todos, soy Álvaro de MakerGall y en este vídeo de hoy eh, vamos a enseñaros eh, las modificaciones que le hemos hecho a nuestro extrusor para filamento flexible bueno, en primer lugar podéis ver que tengo aquí eh, dos eh, extrusores. Eh, básicamente la diferencia entre uno y otro es que este de aquí es para una MK7 y este hemos hecho la modificación para un MK8. ¿vale? Por si hay alguien que prefiere utilizar un MK8 en vez de un MK7, pues tener un poco las dos versiones. Aparte de eso, tanto uno como otro se le ha añadido esta ranura que lo que nos ayuda es a apretar la. apretarla la rueda dentada o con un poco más de facilidad, ya que sí que es cierto que la versión anterior era un poquitín más complicado de, de, de apretar la rueda dentada, porque era más difícil acceder, sobre todo si tenías un, un doble extrusor, en el caso del extrusor simple no era tan complicado, pero en el doble extrusor sí era un poco más complicado, entonces pues bueno le hemos añadido a todas las versiones esta ranura para facilitar ese proceso. Aparte de eso, hemos eliminado los tornillos avellanados que llevaba para, su, para la sujeción del motor y hemos puesto huecos para tornillos eh, normales de 9-12. Básicamente este cambio es porque eran bastante susceptibles de, de pasársele la cabeza y entonces pues, para evitar ese tipo de historias pues, hemos preferido pasar un tornillo de Allen normal y corriente y tirar del método normal que, que da menos problemas. ¿no? Ya para finalizar, en eh, principio eh, el fusor, ¿no? el, lo que es el cuerpo del extrusor no ha sufrido muchos más cambios significativos, después hay un montón de correcciones de, de cotas que no estaban del todo bien, de agujeros y ese tipo de cosas, pero bueno, son cambios menores que tampoco, tampoco eran realmente importantes. ¿no? Eh, así que nada, me imagino que en uno, un par de días Subiré en concreto estos dos modelos al link de Thingiverse, que os lo dejaré por abajo en la descripción, por si no lo, no lo encontráis. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo.